Estamos aquí en, en Jerez de la Frontera, a la espalda del Polideportivo Kiko Narváez, que es donde se albergan unas 140, 150 personas inmigrantes, que llegaron hace unos días a las costas de Tarifa y de Barbate. Como sindicato y como red de apoyo queremos denunciar el, el tratamiento que le está dando la Cruz Roja, porque Cruz Roja les presiona desde el primer minuto en que llegan al Polideportivo, que supuestamente vienen a descansar eh, y a reponerse, les presiona con que elijan destino. Destinación, destinación, destinación. Ni una palabra, ni una. Coge tu destino, eso. Ya está. Las tres cuartas partes realmente no tienen claro su destino o no les da tiempo a explorar su destino. A muchos incluso les tenemos que enseñar en el mapa dónde están. No. Entonces es, son ¿Dónde Claro, entonces que coger tu destino por pues nombre. Barcelona, Bilbao, no sé qué. Y, y muchos no saben ir no, a Barcelona del no fútbol a lo mejor a Chichol, o Madrid como capital. Entonces lo que realmente queremos denunciar es que Cruz Roja, con la, por supuesto la Policía Española y Cruz Roja, eh, lo que les están tratando como pelotas, como auténticas pelotas de tenis que van para acá y para allá. Llegan aquí, eh, están un día, dos días, tres días, pero rápidamente los mandan en autobuses a Barcelona, Bilbao y Madrid sobre todo. Se los y, dice, ¿tú, ¿no? Ellos ahora se los llevan, sin saber a dónde van y duermen en la calle y hay un montón de personas que eso no lo son. Con suerte la Cruz Roja les espera en la estación de autobuses de destino y le da tres noches, solamente tres noches de albergue y después los manda a la calle y a veces ni eso, ni siquiera les espera el dispositivo, el dispositivo de, de acogida llega tarde, con lo cual sabemos directamente, por ejemplo, por, por amigos, amigas de la Asociación de Vecinos de, de Achurri, del barrio de Achurri de Bilbao, de que esa gente está están en la calle. ...y es el mismo vecindario el que está improvisando... ...dispositivos de, de acogida, alimentación, etcétera... ...después están presionando muchísimas personas refugiadas... ...personas que llegan diciendo directamente... Y algunos lo evidencian incluso con marcas y cicatrices... ...de que son refugiados, refugiados de, de guerra, de conflictos étnicos... ...y no se les escucha, la policía no les escucha... ...la corroja no les escucha... ...y la asistencia letrada, o sea, los abogados pues... ...no aparecen por aquí, o sea, aparecen... Eh, ...tienen muchas dificultades de poder sentarse con ellos... ...y abrir un expediente de refugiados... ...entonces eso es realmente lo que está ocurriendo... ...aquí no se les está dando una auténtica acogida... ...sino que sirve de punto de apoyo... Eh, ...muy rápido muy fugaz para... ...mandarlos como pelotas de tenis a, a... ciudades donde nadie les va a esperar... ...y donde lo que les espera... ...es la, la calle pura y duramente... ...la red de apoyo, ¿no? que está promovida desde CNT... ...pero en la que participan más personas... ...es eh, hacer una acogida... Eh, primero, es una función ideológica, lo digo claramente, queremos parar el racismo, ¿vale? Hay una oleada muy lamentable de racismo entre la población local y entre la clase trabajadora, que no debería darse, pero está ahí, y creemos que el racismo no se para con discurso, no se para con bonitas palabras que yo escribo en una red social, sino que se para con acciones, con actitudes. Una acción y una actitud real es facilitarle ropa a una persona que no tiene ropa, ...invitarle a una ducha, invitarla a comer... ...simplemente acompañarle, acogerle, hablar con ellos... ...aunque no sepamos su idioma, podemos hacer el intento... ...de una comunicación básica... ...y esa es la función de la red de apoyo, que sea... ...un movimiento popular, que no sea un movimiento institucional... ...ni de ONG financiadas y controladas al servicio del gobierno... ...sino que la población local, la población trabajadora especialmente... ...tiene que darle la bienvenida... ...son nuestros hermanos, son nuestras hermanas... ...vale, vienen de un continente expoliado por nosotros y nosotras... Y son nuestros hermanos y hermanas de clase. Entonces, en cuanto llega, le decimos, bienvenido, bienvenidos, hermanos, hermanas.